El mejor bufete de abogados de España no es ninguno de los que salen en las páginas salmón de la prensa económica. Tampoco es ninguno de esos que defienden a corporaciones, bancos, fondos de inversión o grupos empresariales internacionales, ni, por supuesto, tampoco ninguno de esos bufetes de nombres en inglés y tramoya de junior, seniors y company limited». No. Esos bufetes en realidad representan solo el 15% del mercado de los servicios jurídicos españoles. Porque, porque luego están los abogados importantes. Los que defienden a los españoles, los que tratan a los clientes de uno en uno y no en rebaño. Los que sacan las castañas del fuego a las personas de verdad. Y los que hacen posible que los habitantes de este país... ...puedan tener derechos de verdad y no solo humo y literatura jurídica. Este bufete de los abogados independientes supone el 85% del mercado de los servicios jurídicos nacionales... ...y son el mayor, y sin duda también el mejor, de los bufetes de abogados de España... Ocurre, sin embargo, que esta forma de ejercicio profesional en solitario o en pequeños despachos supone una importante debilidad. Son extremadamente sensibles a las malas rachas económicas. Carecen de recursos para realizar operaciones publicitarias a gran escala. No pueden coordinarse con la eficacia que lo hacen los grandes despachos. Y, en general, en este momento, apenas... ...si se conforman con sobrevivir. Es triste decirlo... ...pero es así. En los albores del siglo XXI... ...una forma de ejercicio profesional... ...sobre la que descansan los derechos y libertades... ...de los ciudadanos de España... ...que supone la última esperanza de igualdad de estos... ...frente a las grandes corporaciones... ...y que es una de las más importantes... ...reservas éticas de la sociedad... Se encuentra en franca recesión, acusada por gobiernos, corporaciones y sedicentes grandes bufetes de juniors, seniors y demás parafernalia anglosajona. A día de hoy, estos abogados independientes son presa fácil de empresas que les ofrecen servicios de captación de clientes. Son mano de obra barata para atender a las necesidades puntuales de bancos o aseguradoras. Y son víctimas propiciatorias para cualquier nueva tropelía del gobierno. Desde condenarles a trabajos forzados en el turno de oficio, a negarles cualquier tipo de ayuda en caso de crisis como la pasada del COVID. A día de hoy todos los hermanos y hermanas de esta sagrada cofradía de los abogados y abogadas independientes se enfrentan con un bien disimulado temor al futuro. Celebrando vivir al día y asumiendo que habrán de trabajar, si las cosas vienen bien dadas, hasta los 70 u 80 años, porque de la mutualidad esperan muy poco, si es que alguien espera ya algo. Es lo que hay. Los miembros del mejor y mayor bufete de abogados de España se enfrentan a un futuro difícil con siniestros pronósticos. Y esto no puede aceptarse porque el mejor y mayor bufete de España es superior a cualquier otra empresa de servicios jurídicos que puedan imaginar. Y si el mayor de los grandes despachos tiene sucursales en las 52 capitales de provincia, el mejor y mayor bufete de España las tienen en los 433 partidos judiciales. Por eso los grandes despachos quieren menos sedes judiciales. Y justo por eso los abogados independientes queremos más. Porque unos defienden su negocio, mientras que los abogados independientes defienden su negocio, sí, pero también a la ciudadanía? No. Ningún gran bufete puede competir contra el mejor y el mayor de los despachos. Y por eso les temen. Les temen porque saben que si todo este potencial un día se organiza, será virtualmente imparable y que si bien antes esa organización era poco menos que imposible ahora las más avanzadas tecnologías sí que lo permiten aciertan en su temor es la hora de las organizaciones distribuidas es la hora de las redes de pares es la hora de las estructuras descentralizadas. Es la hora de los ciudadanos y no de las corporaciones. Es la hora de la abogacía independiente. La tecnología para organizar grandes redes distribuidas como las de la abogacía independiente están ya a nuestra disposición. Exigen esfuerzo, sí, pero nadie prometió que fuese fácil. Yo creo que podemos empezar a explorar nuevos caminos a través de esas herramientas. Y a mí me apetece hacerlo. Los planes están hechos. Las herramientas, a punto. Si a ti te apetece intentarlo, déjame un comentario. Será un honor trabajar contigo. En semanas sucesivas... Iremos dando más pasos, pero este tren se ha puesto en marcha y no se detendrá definitivamente hasta que llegue a la estación término. Y por hoy está bien. Un abrazo, compañera. Un abrazo, compañeros. Y perdonadme que me dirija a vosotros. Un abrazo enorme.